Bueno, buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal. Esta vez no estoy grabando de noche, estoy grabando de día, por eso tengo todas las persianas bajadas, porque si no veríais aquí como si fuese Jesucristo, así que las he bajado para que no os peguen, como siempre no sé hablar, me cago en Dios, no os peguen la cara a la luz, coño, no es, no parezco una flash eso de Fénix. Y nada, hoy os traigo los muros de Split, ya que traje los muros de Aston, los muros de Bean, creo que también los traje, eh, estos, tuvieron bastante visitas, bastante gente le gustó, dijeron que el vídeo estaba muy bien, así que he decidido traerlo. de. Como siempre os digo, dejar un like, suscribiros si os gusta el Valorant, que traigo contenido casi cada dos días tres días traigo un vídeo eh, contenido competitivo montajes guías eh, novedades que vayan a salir de juego etcétera etcétera y poco más que deciros lo de siempre también os digo como siempre os digo en estos tipos de guías de Sage, eh, lo mejor para que vosotros hagáis vuestros propios muros es que bueno si sí, toméis referencia de algún muro pero no mmm, para que la gente no se espere encima del muro ni, ni tengáis muros guays chulos y tal, tenéis que hacer muros nuevos, tenéis que ponernos en un sitio donde no se espere la gente, donde no sean repetitivos y no coger los muros que hace todo el mundo, así que yo os voy a enseñar los que más me gustan a mí, los típicos, no los voy a enseñar y de ahí vosotros vais entrando y sacando nuevos muros eh, jugando con vuestras serie de algún tipo, voy a enseñar los mejores muros, que, los que considero yo que son los mejores, así que sin más dilatación de anos vamos para dentro del vídeo, bueno vamos a empezar por los muros de B, voy a empezar con los defensivos luego iremos con los atacantes, como en todas las guías, exactamente igual eh, los muros, como ya os he dicho, estos los voy a omitir totalmente, o sea, no voy ni a, ni a deciroslo, espero que lo sepáis Os voy a decir simplemente trucos para que vosotros aprendáis nuevos muros Os voy a decir muros pues, un poco más que la gente no se suele poner Por ejemplo este, aunque no me gusta demasiado, pero bueno Hay muchísimos muros en esta parte de B, yo creo que hay casi más que nada Y os lo voy a ir explicando Vale, primer muro, y este se puede utilizar para casi todo Tenéis que entender que en estas cajas... Aunque vosotros no podéis saltar. Voy a romper esto para que lo veáis más mejor, más mejor. Os podéis buscar con vuestro muro, ¿vale? ¿Cómo? Eh, ponéis el muro así, saltáis os agastáis y lo lanzáis. Cuando estáis a la altura más o menos de esto, ¿vale? Una cosa como así. ¿Veis? Y os bustáis a la primera. Lo, lo que recomiendo es romper. Entonces ellos no ven el muro. Voy a poner el ejemplo de que si alguien entra, lanza una cegadora por cualquier casual y mira para allá, normalmente está piqueando así o así como mucho o como mucho así. Tú estás así. O sea, el tío tiene que hacerte así casi imposible que te mate el primero. O sea que ese muro me gusta bastante. Lo mismo se aplica para este lado, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis muro también para bustearos aquí. Os podéis buscar aquí encima. En este igual, como es una caja, las cajas de esta altura, en todas estas cajas podéis hacer el truquito este que os digo de buscaros de esta forma, ¿vale? Entonces desde aquí podéis ver esto. Podéis ver Punto y podéis ver Heaven, ¿vale? Este muro está bastante open, Pero este muro también se utiliza mucho, o sea que la gente se lo esperará. Pero vamos, en eh, una partida con rank normalmente bajos, eh, no tiene por qué nadie enterarse de ese muro. También tenemos este muro de aquí arriba que se coloca en Heaven, ¿vale? Una cosa así más o menos. Lo tenéis que poner y conforme lo ponéis, moveros hacia la derecha, ¿vale? Una cosa así. Pues no me ha salido. Hay muchas veces que no sale, ¿eh? Más que nada porque te, lo que tenéis que evitar es que la cabeza golpee con eso. Si os golpea con eso la cabeza... Se va a la mierda el muro, ¿vale? Ahí lo tenemos Vamos ha a la tercera cuanto, Otro truco, cuanto más os pegáis aquí, mejor Porque lo que tenéis que hacer es salir a la derecha Como veis, no tenéis espacio Y os vais a dar la cabeza sí o sí. Tenéis que salir a la derecha y tirar recto Para colocaros por esta zona Os podéis colocar aquí, romper muro y tener este pick O simplemente dejar el muro Porque la gente que entre por Heaven Tiene un hueco aquí Entonces va a piquear así No creo que se esté piqueando aquí ya, ¿vale? O sea que entrarán así, mirando para allá, tal, no sé qué ¡Pam! Mochaza le pegáis Vale, muros de ataque en B El típico, el típico de todos es este ¿Lo recomiendo? No lo recomiendo Si lo queréis poner aquí, lo pondría un poco más hacia atrás Como a esta altura, ¿vale? Que os van a seguir viendo desde Heaven Sí, pero es que una, una vez plantáis la bomba Imaginaos que plantéis la bomba. Si tenéis este muro aquí, vosotros perdéis una gran parte del punto, ¿vale? Porque perdéis toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, perdéis borracho, perdéis acceso a heaven, perdéis eh, visión de CT. Entonces, salvo en ronda seco, que entráis con pistola y, y lo que queréis es hacer dinero y plantar rápido, en las rondas que tengáis armas y tal no os recomiendo poner este muro. Prefiero que alguien ponga un humo o cualquier tipo de muro de Viper o cualquier otra cosa antes que nuestro muro, porque nuestro muro lo que hace es que nos bloquea la entrada. Vale, como siempre también os digo, tenéis una forma de lanzar. Muros eh, atrasados o retrasados, como lo llamo yo, que es lanzar el muro y saltar sobre él. Es muy fácil, imaginaos. Queréis chapar CT, pero vosotros queréis lurquear para ver si puedo llevar una kill. Muy sencillo, hacéis así y ya está. Cerrado CT, vosotros entráis y os cierro CT. En vez de eh, entrar, darse la vuelta porque ya deja la espalda suelta, ¿vale? Simplemente es hacer así, muy sencillo. Muros de atacantes también aquí. Este muro es por si lurqueáis. Esto es una puta guarrada, pero lo uso alguna vez. Lurqueáis y sabéis que en su equipo hay alguien que pusea mucho. Entonces sabréis que alguien os va a pusear por aquí. Eh, o defendiendo más bien. Sabéis que alguien os va a pusear. Os lo tiráis aquí. Rompéis. Y mirad qué pick tenéis, ¿vale? Pero bueno, que los muros de las cajas. Voy a intentar evitarlos. Os voy a contar dos más que hay. Y poco más. Luego, muros de medio. En medio, atacantes, hay dos que yo sepa o dos que yo use, que es el de la caja. Imaginaos que os lanzan un muro y vosotros queréis hacer un contramuro, pero no lo queréis tirar directamente ahí porque saben que estáis ahí. Entonces, lo más sencillo es hacerlo aquí y, además, cuando suene el sonido del muro, lo más seguro es que este de aquí y este de aquí piquen pensando que lo habéis tirado contra muro del suyo. Entonces, vosotros tenéis un pick favorable porque ellos están mirando. Pues ellos están a lo mejor aquí, este tío escucha el muro y se piensa que es enfrente suya porque tiene un muro aquí, ¿vale? y va a salir mirando así cuando vosotros estáis justo ahí encima y se os ve la cabeza solo, a lo mejor la mitad del cuerpo y siguiente muro atacante en medio es lo mismo las cajas estas, las cajas estas os podéis bustear sobre todo si hay otro muro os viene muy bien para pasar rápido sin que os vean bueno, se ve totalmente, no pero también os digo os podéis meter adentro de esto que como veis tiene wallband o sea, no es como el de Bind, uno que os enseña en BIN. Que teníais una cápsula que os protegía y no os podían ver a Walvan. No, en este sí que os dan a Walvan. ¿Qué muros más podéis lanzar aquí? Yo lanzo uno mucho, sobre todo en rondas defensivas Ya sea en esta esquina o en esta esquina, ¿vale? No voy a enseñar los dos, os voy a enseñar uno Que es de esta forma, imaginaos Me subo aquí y rompo estos dos, ¿vale? Entonces vosotros tenéis este piqueo Normalmente esto lo hago con la Yuch. Aquí, así, arriba Si no lanzas cegadora, normalmente os podéis llevar uno o dos mínimo Porque nadie te va a entrar a punto Nadie te va a entrar a heaven mirándote así Nadie, todos van a entrar así, pam, y conforme te entren y estén así, tú estás arriba ya con la yuchi es pam, pam, un tiro, dos, muerto. Y lo mismo aquí, no lo voy a enseñar, pero vamos, hace lo mismo, lo rompes y te quedas en la esquinita. Otro más defensivo aquí es sobre todo cuando os quieren comer cuerda, igual, lo tiráis atrasado, como llamo yo, y os metéis para cuerda. Nadie puede pasar, vosotros cortáis cuerda y estáis además en A. O lo podéis lanzar desde dobles puertas para allá, la gente puede pasar, pero como veis se va a romper el muro, va a sonar, es como un tipo de alarma, ¿vale? Y ahora vamos a enseñaros los muros que hay por ahí que no hay tantos, ¿vale? Si sí hay alguno mejor que otro, peor que otro, pero voy a los que más utilizo. Defensivamente hablando, este no lo utilizo mucho, podéis lanzar este, uy perdón, me cago en la hostia, la que he liado. Podéis lanzar este, ¿vale? Con el que tenéis un piqueo favorable por ahí, en plan, porque lo mismo que digo siempre. No lo voy a repetir ya más veces, ¿vale? Perdón. <risa> si alguien te va a salir a piquear, normalmente está mirando así. Y tú les ves ya aquí. Tú aquí ya les ves. Es por ese hueco. Ellos no te van a estar mirando ese hueco ni de broma. ¿Veis? Tú miras a través de ese hueco. Él no te va a estar mirando en ese hueco ni de, Es que ni de coña. Como te esté mirando ahí, llevas tetos. O sea, que ese muro es la polla. También lo podéis lanzar cuádruple, como llamo yo, que es tirando para atrás de una forma muy sencilla, ¿vale? Hacéis así y ¡flam! y saldrá cuádruple si lo lanzáis bien o triple si lo lanzáis mal. Si lanzáis ese tipo de muro, tenéis ya una visión lo que es total de la entrada de A. Atacando también tengo uno que me encanta, que es este de aquí. Muy sencillo, muy rápido y cogéis el control de Heaven, ¿vale? Os podéis meter para Heaven y pam. Aquí también tenéis eh, algún que otro one way, como llamo yo. Esos también los tenéis en GBNDB, que no os lo he dicho, ¿vale? En la cajita. Pero los one ways, esto lo único que hacen es cubrir la cabeza un poco, ¿vale? Si os ponéis aquí, ellos os ven a vosotros las piernas, pero vosotros a ellos le veis enteros. Esa es la diferencia que hay. No es un one way tipo tampoco el de Bin, que el de Bin no, ellos no te ven a ti, ni el de hacen tampoco. Ellos no te ven a ti, pero tú les ves a ellos. No, ese tipo de one way no es. Lo mismo en estas cajas para ir lanzar al muro. Mucha gente solo lanza aquí cuádruple o triple, lo que pueda, ¿sabes? Una cosa así, ¿ves? A mí me ha salido cuádruple. Y lo podéis mirar desde aquí todo. Y también cuando ataco, suelo chapar aquí el bow para que planteen la bomba y tener esta zona ya cubierta. Y desde aquí yo puedo asomar a heaven. Los típicos, como siempre, de cerrar aquí no lo pongo, cerrar aquí no lo pongo. Aunque este de cerrar aquí sí que lo suelo poner bastante porque no me ha salido, porque me he movido. Vale, os subís aquí, como veis, tenéis control de CT. Último muro que os voy a contar ya, no me hace falta contar mal, yo creo que ya he contado bastantes muros, pero yo creo que lo que pilléis es la esencia de poner muros, Vale, intentar poner muros que no sean típicos, intentar poner muros que no se espere la gente, no, no vengo aquí a daros un tutorial de, de, de, de, de 20.200 muros, no, os digo los esenciales, los que menos se suele esperar la gente y que vosotros pongáis en práctica esa táctica de intentar que la gente no se lo espere. Y para mí este es uno de los mejores muros para el post-plant en A. Una vez plantáis la bomba, eh, tenéis que subir con alguien normalmente para que os cubra. Subís y os lanzáis este muro aquí. Super OP de la hostia. Os venís para acá lentamente y rompéis todo esto. Vale, una vez está roto os podéis meter incluso en esta esquinita de aquí. Si os lanzáis un poquito más para adelante. A ver, se me queda como volando. Ahí, como medio bugueado, ¿vale? Y ya tenéis control de acceso a elbow y de rampa. Tenéis control de todo. Y es que dime tú quién... Dime tú quién, porque yo quiero saber. Ah, bueno, también esto. También puedes hacer así. Bueno, no me sale, mira. Por hablar, por gilipollas. Ahí. ¡Eh! ¿Qué coño, loco? ¿Qué coño? Dime tú quién va a entrar a punto así y va a mirarte ahí arriba. O quién va a entrar de elbow. ¿Vale? Imagínate que vosotros entras por elbow. ¿Quién cojones? Dime tú quién cojones va a piquear así. Porque normalmente... Lo voy a poner en el muro para que lo veáis, ¿vale? Tu cabeza más o menos rondaría por esa zona de ahí, ¿vale? Y si os ponéis pegados en la esquina, como os he explicado, tu cabeza está aquí. ¿Quién va a entrar así? Nadie entra así. Nadie en el mundo entra así. Es que ni jugadores profesionales entran así. Nadie. Porque alguien tiene que cubrirle Elbow, sentan dos, pues uno irá mirando el Elbow, que será el que entra primero. Y otro entrará mirando así, hacia arriba. Y te cargarás a los dos. Así que bueno, no tengo más que deciros. Eh, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, sobre todo. Os voy a decir un extra muro que nunca me sale a mí, pero está súper chetado Que es desde aquí tenéis que hacer como tipo Bunny Hop, ¿vale? Y una vez llegáis a esta zona, lanzarlo Y os busteáis y veis desde ahí la zona de CP A mí no me sale y no lo por eso no puedo enseñároslo, pero a mucha gente le sale. Y si lo ponéis en práctica en personalizada, seguro que os sale. Así que nada, eh, sin sajos, gente sin trabajo, ninis, señoras y señores, muchas gracias por el like, porque lo habéis dado, espero. Nos vemos en un próximo vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nada, un besazo a todos y a todas. Os quiero, guapos y guapas.